Unón, Lendakari, Badator, en bendago Uda, eta honekin Udarako, etxerako lenei buruz plan, pentsatzeko momentuan. ¿Qué deberes? ¿Se lleva Lendakari para el verano de cara a preparar el próximo periodo de sesiones en el que se abordarán cuestiones de gran importancia para Euskadi? buenas noche, noen, espero, Lendakari yauna, argi dago, gustiuk daki Bailan, eta ya bai esta bai da garantizu adatuzela urrenguella betetarako. Eta eh, baitare, eh, astea huetan, bueno, aimbat gau seguros eh, artean o recontuere izte dindugu. Lo dijimos claramente el miércoles, después de la reunión que tuvimos con el consejero Azpiazu. Nosotros no nos vamos a pronunciar, en este caso, sobre unos presupuestos, por ejemplo, hasta que no veamos si las medidas que el Gobierno propone trata las brechas, los desequilibrios y los retos que definen en sus directrices. Si son simples aspirinas para paliar los síntomas o si es un tratamiento que va a la raíz del problema y que tenga como objetivo transformar este modelo que genera desigualdad y acrecenta a la crisis ecológica de manera sistemática. Gehiago, ematea dugu. eta es betiko ematea azken urte etan, ematen diren eta direnak. Por ejemplo, ante la sangría que supone la violencia machista, nosotros proponemos medidas que extirpen el machismo de la sociedad, no solamente tiritas o torniquetes para paliar sus consecuencias. Ante la emergencia climática, podemos dar grandes titulares o ser valientes y proponer medidas que cambien. Nuestra economía para adaptar al gran reto del siglo XXI. Horregatikuk eramaten ditugun etxerakolanak, lan egitea da eta proposamenak bilatzea geure eredu ekonomikoa, eredu sociala, eta eredu ekologikoa aldatzeko. Hau da, gure gizartetan desberdintasunak sortzen dituzten sintomak tratatzeko, bideak aurkitzeko. Esto es, ante los síntomas que vive nuestra sociedad de desigualdad, de brecha salarial, de desequilibrios territoriales, contaminación, precariedad. Nuestra apuesta es transformadora, no conservadora ni paliativa. Y buscar métodos para solucionarlo son los deberes que nos llevamos. En 2020, solo esta actitud valiente y audaz es responsable ante el resto de la sociedad. En las actuales circunstancias de emergencia climática, de posible desaceleración económica, crisis migratoria, disrupciones tecnológicas y desigualdad social y de género, seguir apostando por el mismo modelo, pero con tiritas, desde luego sería una gran irresponsabilidad. Y asegurar que eso es suficiente sería no decir la verdad a la gente. Así que el Endacari le digo que a la vuelta del verano examinaremos sus presupuestos bajo la lupa transformadora. ¿Cómo de valientes van a ser para introducir las transformaciones que necesita Euskadi en el siglo XXI? ¿Van a traer aspirinas o van a traer tratamientos de choque? Yo esta es la tarea que le pongo a su gobierno para este verano. Aprender a ser valiente ante un diagnóstico preocupante. Etas bukatseko baitar ez sorterik obrena o idiot ulizar Jaunari, Urrengo urrengo urte eta sobre etas sobrevisita profesional esta profesionalia. Que recasco Martínez, una lenda caria, una